esta celebración del cuerpo y de la sangre de Jesús. En esta Eucaristía vamos a orar por lo siguiente, digo, o la salud de Felipe María Acosta. Alegremos todo en el Señor y entremos en su presencia, dándole gracia. En la solemnidad del cuerpo de la sangre de Cristo, adquiere todo su relieve, el mandato de Jesús. Hagan esto en conmemoración mía. Deseosos de renovar con Él la alianza nueva y eterna. Vengamos a celebrar este sagrado banquete, memorial de la Pascua y prenda de una vida feliz en su reino glorioso. Pues puesto de pie y cantando, vamos a recibir a nuestros celebrantes y sus acompañantes. Bendecir al Señor. siempre sana mis enfermedades, Él es quien nos colma de amor. Bendecir al Señor con toda mi alma, con toda mi alma, bendecir al Señor, bendecir al Señor por todos los siglos, por todos los siglos, bendecir al Señor.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 Nos hemos reunido en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Y con su Espíritu. Queridos amigos y amigas, hoy recordamos el cuerpo y la sangre de Cristo, la solemnidad de ese Cristo que se dio y se entregó por nosotros. Vamos a vivir esta solemnidad recordando ese pan que nos alimenta, y esa sangre que nos da vida, y que nos hace partícipe... Con la iglesia que es una iglesia sinodal Que es una iglesia de un seguimiento constante de Cristo Por consiguiente, antes de participar de estos sagrados misterios En un momento de silencio vamos a pedir perdón Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obra, obra y omisión. Por, por mi culpa, culpa, por, por, mi culpa por, por mi culpa, por mi gran culpa, culpa. Por, por eso ruego a Santa María, Santa María siempre vivo. A, a, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, a ustedes hermanos, hermanos, que, que intercedan, intercedan por, por mí, ante, ante Dios, Dios, nuestro, nuestro Señor. Señor. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. piedad de nosotros de nosotros ten piedad Señor ten piedad de nosotros Señor de nosotros ten piedad Cristo ten piedad de nosotros de nosotros ten piedad nosotros ten piedad Señor ten piedad de nosotros de nosotros ten piedad Señor ten piedad de nosotros Señor de nosotros ten piedad de nosotros ten piedad admirable sacramento no dejaste el memorial de tu pasión concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención tú que vives y reina por los siglos de los siglos Amén la primera lectura está tomada del libro del éxodo en el libro del Éxodo nos presenta el rito con el que el Dios, el Dios de Israel ratifica una alianza de amor con su pueblo en el monte Sinaí. A esta iniciativa divina el pueblo corresponde prometiendo una aceptación libre y total de la ley. Con mucha atención escuchemos esta primera lectura. En aquellos días, Moisés bajó del monte Sinaí y refirió al pueblo todo lo que el Señor le había dicho y los mandamientos que le, había, que le había dado. Y el pueblo contestó a una voz, «Haremos todo lo que dice el Señor». Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor. Se levantó temprano, construyó un altar al pie del monte y puso al lado del altar doce piedras conmemorativas en representación de las doce tribus de Israel Después mandó a algunos jóvenes israelitas a ofrecer holocaustos e inmolar novillos Como sacrificios pacíficos en honor del Señor Tomó la mitad de la sangre, la puso en vasijas y derramó sobre el altar la otra mitad entonces tomó el libro de la alianza y lo leyó al pueblo, y el pueblo respondió, «Obedeceremos, haremos todo lo que manda el Señor». Luego Moisés roció al pueblo con la sangre, diciendo, «Esta es la sangre de la alianza que el Señor ha hecho con ustedes, conforme a las palabras que han oído». Palabra de Dios. Levantaré el, Levantaré el cáliz de la salvación. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de la salvación e invocaré el nombre del Señor. El cáliz de la A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. De la muerte, Señor, me has librado, a mí, tu esclavo e hijo de tu esclava. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. La segunda lectura. La carta a los hebreos se inspira en el ritual del templo de Jerusalén para aplicar el efecto salvador del sacrificio de Cristo. Él es el sumo sacerdote que con su sangre nos obtiene de Dios los bienes definitivos. Con mucha atención, escuchemos esta segunda lectura. Hermanos, cuando Cristo se presentó como sumo sacerdote que no obtiene los bienes definitivos, penetró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, a través de una tienda que no estaba hecha para manos de hombre, ni pertenecía a esta creación, no llevó consigo sangre de animales, sino su propia sangre, con la cual nos obtuvo una redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los becerros, y las cenizas de una ternera cuando se esparcían sobre los impuros, eran capaces de conferir a los israelitas una pureza legal, meramente exterior, Cuanto más la sangre de Cristo purificaba nuestra conciencia de todo pecado, a fin de que demos culto al Dios vivo, ya que a impulso del Espíritu Santo se ofreció a sí mismo como sacrificio inmaculado a Dios. Y así podrá purificar nuestra conciencia de las obras que endurecen a los muertos para servir a Dios vivo. Por eso, Cristo es el mediador de una alianza nueva. Con su muerte hizo que fueran perdonados los delitos cometidos durante la antigua alianza para que los llamados por Dios pudieran recibir la herencia eterna que Él le había prometido. Palabra de Dios. Salvador alabemos que es nuestro pastor y guía, alabemos con himno y con canciones de alegría, alabemos sin límites y con nuestras fuerzas todos, pues tan grande es el Señor que nuestra alabanza es poca, gustoso hoy aclamemos a Cristo que es nuestro pan pues Él es el pan de vida, que nos da vida inmortal. Doce eran los que cenaban y les dieron pan a los doce, doce entonces lo que comieron y después todos los hombres. Sean plena las alabanzas y llenen alegres canto, de nuestras almas se deborden y de todo un concierto santo. Hoy celebramos con gozo la gloriosa institución de este banquete divino, el banquete del Señor. Esta es la nueva Pascua, Pascua del único Rey, que termina con alianza tan pesada de la ley. Esto nuevo, siempre nuevo, es la luz de la verdad, que sustituye al viejo con reciente claridad. Es aquella última cena, Cristo hizo la maravilla de dejar a sus amigos el memorial de su vida, Enseñé, enseñados por la iglesia, consagrando pan y vino que a los hombres nos rendimos y dan fuerza en el camino. Es un dogma de cristiano que el pan que se convierte en carne y lo que antes era vino, queda convertido en sangre. Hay cosas que no entendemos, pues no alcanzamos la razón, mas la vena con la fe entrará en el corazón. Bajo símbolos diversos y en diferentes figuras se esconden ciertas verdades maravillosas profundas. Su sangre es nuestra bebida y su carne nuestro alimento. Pero el pan y el vino, Cristo está todo completo. Quien lo come no lo rompe, no lo parte ni divide. Es el todo y la parte vino este, a quien lo recibe. Pues ser tan solo uno del que se acerca al altar o puede ser multitudes, Cristo no se acabará. Lo comen buenos y malos con provechos diferentes. No es lo mismo tener vida que ser condenado a muerte, a los malos le da muerte, a los buenos le da vida. ¿Qué efecto tan diferente tiene la misma comida? Si la parten y no te apures, solo parten la, lo exterior, en el mínimo fragmento entero late el Señor. ¿Cuánta parte del, del exterior solo parten lo que han visto, no es disminuido por la persona de Cristo?, el pan del cielo baja es comida y viajero Es un pan para los hijos, no hay que tirarlo a los perros Isaac, el inocente, es figura de este pan Que es el cordero pascual y el misterio del maná Ten compasión de nosotros, buen pastor, pan verdadero Apiádate y cuídanos y condúcenos al cielo todo puede y sabe, pastor de oveja divino, concédeno el cielo, gozar la herencia contigo. Amén. Dentro del ambiente de la cena pascual hebrea, San Marco nos narra la institución de la Eucaristía los nuevos gestos y signos de Jesús en esta cena de despedida. Anticipan el nuevo pacto sellado con su sangre. Puesto de pie y cantando, vamos a escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Escucha tú la Palabra de Dios, no solo con tus oídos, también con tu corazón. Escucha tú la Palabra de Dios, y estate siempre atento a su voz. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana de los panes ácimos, cuando sacrificaban el Cordero Pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos, ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a dos de ellos, Vayan a la ciudad, entonces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 Hoy la iglesia y esta comunidad aquí presente, reunida en su nombre, celebramos con gozo y alegría la solemnidad del cuerpo de Cristo, el cuerpo y la sangre de Cristo, Corpus Christi. Es la fiesta de la Eucaristía de la que hace y se sella una nueva alianza en la persona de Jesús es una fiesta que nos conduce y nos motiva a la solidaridad a la fraternidad al servicio mutuo y al sacrificio por el bien del otro hoy con esta fiesta del Corpo Cristi Celebramos el amor fraterno y la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Nos recuerda que aún queda mucho por hacer. Nos hace falta vivir en comunión y unidad. Nos hace falta vivir en solidaridad, aprendiendo a compartir con el otro. Nos hace falta... Reconocer a Jesús en el otro nos hace falta hacernos más humano y más fraterno. A esto nos invita la liturgia de hoy, a esto nos invita la solemnidad del cuerpo Cristi y nos podemos preguntar, ¿cómo podemos hacer una fiesta con un cuerpo partido, triturado y una sangre derramada? ¿Acaso los seguidores de Jesús, acaso nosotros los creyentes en Jesús somos sádicos? ¿Qué es realmente lo que estamos celebrando? Y la liturgia de la palabra nos da la clave. Primero, en la lectura del Éxodo, mediante la cena pascual, el pueblo judío recuerda a Dios manifestándose en la historia recuerdan a Dios liberándolo en el salmo cuando proclamamos el cáliz es copa de salvación en la segunda lectura de la carta a los hebreos nos dice que en Jesús el Padre ha hecho una nueva y definitiva alianza y esta alianza trae nuevas promesas y es una alianza gratuita para todos. En el Evangelio de Marcos, Jesús anticipa simbólicamente su entrega total, cuerpo y sangre por todos nosotros. Es precisamente lo que aquí y ahora estamos celebrando, estamos actualizando la salvación de Dios en nuestra historia en cada uno de nosotros estamos celebrando la entrega total de Jesús hacia la humanidad y suele suceder que muchas veces la celebración eucarística, la misa se convierte en una repetición litúrgica parecemos pericos, repetimos cosas pero no sabemos lo que estamos diciendo. Desgraciadamente para muchos la misa se ha convertido en un precepto aburrido. Tengo que ir por un simple cumplimiento y no vemos su verdadero sentido. Participamos en la Eucaristía, venimos a misa porque queremos hacernos partícipes de la salvación de Cristo porque Cristo se parte y se comparte por cada uno de nosotros. Es en la Eucaristía, en la Eucaristía, perdón, no somos espectadores, sino que somos actores. Aquí hacemos presente a Jesús, aquí nos alimentamos con el pan que nos da vida, aquí nos comprometemos. Es por eso que el evangelista Marco dice algo importante, Dicen los discípulos, ¿dónde quiere que te preparemos la cena de Pascua? Es una pregunta y la pregunta tiene un lugar. Jesús le dice, en la ciudad, ¿dónde actualizamos la salvación de Dios? ¿Dónde actualizamos el misterio pascual? En la ciudad de los pobres, en la ciudad de los enfermos, en la ciudad de los marginados... En la ciudad de aquellos que sufren ante la injusticia, ahí hacemos presente la Eucaristía, ahí actualizamos el misterio de Dios en nuestra vida y pensamos que la Eucaristía termina con la bendición final por el sacerdote. Sin embargo, cuando se termina es apenas cuando comienza porque... Esto que vamos a escuchar, esto que estamos escuchando, tenemos que hacerlo vida en nuestra familia. Es un compromiso por la sociedad, por construir un reino mejor. El cuerpo y la sangre de Cristo que con su mismo nos tienen que empujar a ser más solidarios, a ser cristianos más comprometidos. ¿Cómo es posible? Queridos hermanos y hermanas, que venimos a comulgar cuando el hermano sufre, cuando el hermano está triste, ¿cómo es posible? Y quiero terminar con una afirmación de aquel gran santo, San Juan Crisóstomo, y él se dirigía así a sus oyentes en una humilía Dice, ¿quieres honrar el cuerpo de Cristo? Pues bien, no toleres que esté desnudo No le honre aquí con vestidos de seda Mientras fuera le dejan desnudo Y que mueran de frío El que ha dicho, esto es mi cuerpo También ha dicho También ha dicho, me han visto pasar hambre Y no me dieron de comer lo que, lo que no hicieron con uno de estos pequeños tampoco conmigo lo hicieron que la Eucaristía que celebramos día con día con devoción con fe no se quede simplemente en unos ritos en una proclamación sino hagámoslo vida en nuestra familia y en cada uno de nosotros el cuerpo de, y la sangre de Cristo que se comparte para todos, es decir, Cristo se entrega a, para todos y en todos. Que Dios, queridos hermanos y hermanas, sea siempre prioridad en nuestra vida, que aprendamos a salir al encuentro del otro, que así sea.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 de la misma naturaleza del Padre, porque en todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre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 Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Ahora presentemos al Señor nuestras súplicas y deseos. Unido en un mismo pan y el mismo vino, oremos a Jesús que ha querido quedarse sacramentalmente entre nosotros y digámosle, te lo pedimos Señor. Te lo pedimos Señor. Para que el cuerpo y la sangre de Cristo sean alimento y bebida para todos los hombres, mujeres que tienen hambre y sed de Dios, oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que el cuerpo del Señor, que hoy recorre las calles de los pueblos y las ciudades, transforme a su paso los corazones, oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que los niños que reciben hoy por primera vez a Jesús sacramentado, Dejen que Él los alimente a lo largo de su vida, oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que el sacramento del amor fortalezca la unidad de los discípulos de, de Cristo, oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que el cuerpo y la sangre de Jesús sean viáticos, eficaz para los enfermos y le dé su paz y sus consuelos. oremos. Te lo, pedimos, Te lo pedimos, Señor. Para que el Señor... Se nos, de, se nos da como alimento, nos ayude a vivir con, con comunión de amor los unos con los otros, oremos. Te lo pedimos, Señor. Todo esto te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El pan, Como señal de que nos entregamos Tu cuerpo y sangre quieres que comamos que así llenar nuestras vidas ansiosas de ti Damos el vino y el pan Hecho de frutas y trigo maduro Esta es la ofrenda Voy sangre de ti, oh Señor. Va divino, va tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos. sangre que hoy ofrecemos, pan divino, pan vino, que compartimos a cada momento. Queridos hermanos y hermanas, vamos a orar para que este sacrificio que es mío y que también este a ustedes, les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el, Señor el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, su nombre para nuestra bien, bien toda y para toda la su Santa iglesia. iglesia. Señor, concede bondadoso a tu Iglesia los dones de tu unidad y de tu paz, santificado místicamente en las ofrendas que te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.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 Reciben la plenitud del don del Espíritu Santo, para ser en la iglesia y en el mundo testimonio de Cristo, que es palabra y de obra. En cumplimiento de las promesas, el Espíritu de amor se derrama hoy en estos hijos tuyos, para introducirlo en toda la verdad y perfeccionarlo en, en ellos en la imagen de tu Hijo. Por eso con los ángeles y los arcángeles, movido por el Espíritu de unidad, te cantamos unido la alabanza, diciendo... Está en el cielo y la tierra de tu gloria, Santo, Santo, Santo, es el Señor Dios del universo. Llenos está.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 reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos siendo ellos Ramón Antonio visita y también Juan Adel la antigua papá del Carlos religioso nuestro que falleció ayer concédele Señor el descanso eterno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 Aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo y el que nos da su paz, el Hijo de la Virgen María. Dichos son los invitados al banquete del Señor. No soy digna de que en mi casa, pero una palabra tuya para Muy bien, ustedes saben que está un nuevo rebrote, o sea, tenemos que mantener la respectiva distancia. Entonces, para que podamos facilitar. ¿Verdad? Que no haya mucho roce y terminemos rápido. Haríamos tres filas: una acá, otra al frente y otra acá. O sea, tres filas, literal, ¿sí? Colaborando con los respectivos espacios correspondientes, tres filas haremos. Eucaristía Misterio de amor Eucaristía Agua del costado de Cristo. Lávame. Sí, grosame. Oremos. Concédenos, Señor Jesucristo. Disfrutar eternamente del gozo de tu divina, de tu divinidad que ahora presumimos en comunión de tu cuerpo y de tu sangre. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe para siempre. Amén. Bien, recordemos que tenemos ciertas restricciones nuevamente, hay un nuevo rebrote, hay que cuidarse mucho, hay que mantener el protocolo que requiere salud pública para poder llevar esto a cabo eh, y todos los pormenores. Nosotros siempre en la mañana tenemos misas aquí, todos los días a las 7. Eh, el templo es amplio y no vienen muchas personas, vienen 10, 12, 8, 5 personas. Y el templo es bastante amplio, de tal manera que mientras tanto seguiremos celebrando misa a las 7 de la Mañana, ¿verdad? Por más gente que vengan hasta un banco A un banco pueden tocar y todavía no, no se llena O sea, no creo que con el espacio haya problemas, ¿sí? Pero lo de lo, la misa de los domingos y día un poquito cargada Sí es bueno que marquemos un poquito el protocolo y la, y la distancia Hasta nuevo aviso, eh, seguiremos celebrando la misa acá y Me refiero a lo de la capilla, ¿sí? Ya aviso cuando volveremos otra vez a retomar la, la misa en la capilla. Bueno, nuestra santa misa ha concluido. En nombre de Cristo podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Yo tengo un gozo en mi alma. Grande gozo en mi alma. Gozo en mi alma y en mi ser. Aleluya, gloria, gloria a Dios, y es que como Viva, río de agua viva y en mi ser gozo en mi alma gozo en mi alma y en mi ser aleluya, gloria a Dios Dios es como río agua río de agua viva y en mi ser ama a tu hermano y alaba a tu Señor ama a tu hermano la gloria a Dios, la gloria a Él Amo tu hermano y alabo a tu Señor Y por eso yo tengo un voto en mi alma Voto en mi alma, voto en mi alma, en mi alma Y en ti será, aleluya, gloria a Dios Es como río de agua viva, río de agua viva Río de agua viva y en mi alma La gloria, a Dios. gloria a Dios, gloria a Él. Con alegría alaba a tu Señor. Dios. Sí! Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria Gloria a Dios. Gloria Gloria a Dios. río de Gloria a Dios. Gloria